En este video les mostraré cómo funciona el auxiliar de movimientos que se encuentra en la parte de estados financieros. Para acceder a este estado financiero, únicamente es necesario darle clic en donde dice informes, buscar la parte de que dice auxiliar de movimientos, seleccionarlo y darle clic. En esta parte vamos a poder seleccionar lo que es el, el mes y la cuenta. La comunidad aparecerá seleccionada. En este caso, las cuentas que tenemos son todas las que aparecen para hacer cargos o abonos en nuestra parte de registros. Nosotros eh, basta con seleccionar alguna de estas cuentas para que en la parte inferior aparezca una tabla con cuentas, fechas, cargos, abonos y montos. Esta, esta tabla lo que nos muestra son tres cosas diferentes. Para comenzar nos muestra algo que dice saldo inicial. ¿Qué es este saldo inicial? Este saldo inicial va a ser la suma y resta de cargos menos abonos de todo el histórico de los registros. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros elegimos como en este caso el mes de noviembre, el saldo inicial va a ser todos los cargos menos los abonos en la cuenta de bancos hasta un día antes del primero de noviembre, esto es el 31 de octubre. Esto es lo que nos muestra en la parte de arriba y llamaremos saldo inicial. En la parte de abajo van a venir los movimientos que nosotros hicimos en el mes seleccionado. Esto quiere decir, si nosotros seleccionamos el mes de noviembre, dentro entrar de los movimientos que hicimos en la cuenta de bancos, como cargos y abonos, en la parte de cargos aparecerá un monto si fue un cargo y en la parte de abonos aparecerá un, cargo, un monto si fue un abono. De esta manera, dependiendo la cuenta, ya sea que se sumen o se resten los, los cargos y se sumen o se resten los abonos, del lado derecho tendremos dicha suma. ¿Qué quiere decir? El saldo inicial, que recordemos que esto son todos los registros que se hicieron a lo largo de la historia hasta un mes antes del mes seleccionado, se le irá sumando o restando cada uno de los cargos y abonos. Por ejemplo, en este caso los $45,000 y tenemos un cargo de $10,000, lo que hace es sumar ese monto y dan mil Le sumamos otros $12,000 y dan mil Pero ahora tenemos un abono en la parte de bancos de 10 mil pesos entonces qué vamos a hacer con esos 10 mil pesos se les va a, se le va a restar al monto anterior de 67 mil quedándonos 57 mil y así sucesivamente con cada uno de los movimientos que nosotros hicimos al final lo que lo que estamos denominando y llamando como saldo final es la suma de todos nuestros nuestros movimientos históricos más lo de este mes lo de este mes se comprende del mes del 1 de noviembre al último día de noviembre o el mes que nosotros hayamos seleccionado un ejemplo estos 45 mil es lo que tenemos de, de meses anteriores entonces si le ponemos en octubre nosotros podemos ver que el saldo inicial es de 45 mil pesos y el saldo final de igual manera será de 45 mil pesos de esta manera nosotros podemos ir recorriendo los saldos para ir comprobando los movimientos que hemos hecho y serán las mis los mismos montos del mes anterior y se irán recorriendo hacia meses posteriores si nosotros seleccionamos una cuenta que tenga subcuentas de, de la parte inferior izquierda de, de los filtros nosotros vemos, podemos ver por ejemplo en esta que es deudores diversos que tienen eh, hermanos o un um, por ejemplo, en, la, en, la, en otras cuentas que tengan subconceptos, pues conceptos que, los conceptos que aparecen de esta manera nosotros podemos irlo filtrando no solo por cuenta, sino por subcuenta. En un ejemplo de esto pues es la cuenta de deudores diversos. Nosotros podemos ver los deudores diversos, que en este caso son hermanos, en donde se muestran los, los cargos que hicieron ellos, y nos va a mostrar los hermanos. En este caso, los únicos movimientos que existen es de un solo hermano, entonces cuando seleccionamos otro, lo, lo que tendría que pasar es que desaparezcan estos movimientos justo como está pasando. Si nosotros solamente elegimos al hermano o a la persona que tiene esos movimientos, solamente nos va a aparecer sus movimientos. Los cuales pues, nos podemos dar cuenta de los cargos y los abonos que están haciendo, en este caso en la cuenta de deudores diversos. Y de esta manera ver si tienen un excedente o un faltante en los montos. Por ejemplo, en este caso, pues vemos que al hacer las sumas, la suma final es cero. De esta manera, pues nos podemos dar cuenta cuánto es su excedente o su, o su déficit. Así con cada una de las cuentas, como ya les comenté, se pueden ir seleccionando. Estas cuentas que se tienen cargadas, generalmente eh, tienen un solo, un solo concepto. Pero también podemos ver cuentas que tienen o ya sea o, o la posibilidad de elegir a un hermano o la posibilidad de elegir una subcuenta. Como por ejemplo en el caso de alimentos. En esta cuenta específicamente pues solamente hay un movimiento de despensa que si lo seleccionamos pues se quedará ese mismo movimiento o si seleccionamos otro nos tendrán que aparecer los movimientos que se han hecho en esa cuenta que en este caso pues no hay ningún movimiento. Al igual que otros, otros estados financieros y otros informes, del lado derecho tenemos el botón de exportar para, para que nosotros podamos guardarlo en nuestra computadora y revisarlo sin, sin necesidad de una conexión a internet o podamos imprimirlo en caso de, de hacerlo así. Esto es todo por parte del de, de estado financiero de auxiliar de movimientos. Eh, en los siguientes videos seguiremos Seguiría, seguiremos profundizando más sobre el último estado financiero que es el estado de la balanza de comprobación. Gracias.